Bueno, yo creo que el error es eh, a veces desechar las cosas o las ideas antes de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle a todo un proceso, un proceso de bueno, pensar, idear y ver dónde podemos encontrar muchas veces acomodo para esas ideas, que en un primer momento pues a veces las desechamos porque pues a veces nos parecen incluso locuras y los que trabajamos en innovación pues muchas veces no terminamos de ver eh, en una primera fase cuál es esa aplicación directa, pero yo creo que sí que podemos eh, aprender mucho de todo ese proceso en el que a lo mejor, pues calmándonos un poco y viendo cómo podemos conectar, buscar además agregar soluciones que ya estén en el mercado, por ejemplo, verse una idea, una solución que inicialmente nos puede parecer un poco alocada, eh, pues bueno, ver cómo la podemos aplicar. ¿no? Entonces yo creo que alguna vez he desechado alguna cosa que después en el futuro, eh, más cercano me he visto que tenía alguna aplicación y ha pasado por delante nuestro y no la hemos sabido, no la hemos sabido ver, ¿no? Bueno, pues estamos ahora mismo inmersos en dos proyectos muy interesantes, dos spin-offs de Tecir, de una es mi con Z de Zaragoza, donde hemos digitalizado un mercado tradicional de alimentación y otra es CERCA, que presentamos el pasado 9 de mayo y que pues, un, nuestra vocación es digitalizar y democratizar sobre todo toda esa digitalización, esa tecnología eh, para el comercio urbano de la ciudad de Zaragoza. ¿no? Entonces, bueno, aplicar todo lo que es ese kit básico de digitalización que esos comercios necesitan para poder dar ese paso, contactar con ese nuevo consumidor que les está exigiendo ya estar no solamente en el canal físico sino también en el digital y adaptar pues un poco toda su propuesta de valor ¿no? a esos dos canales que hoy el consumidor les está exigiendo. Bueno, pues muchas veces yo creo que es un mix de soluciones, ¿no? O sea, a veces intentamos eh, tener la tecnología exacta para aplicar en nuestro negocio y muchas veces yo creo que es el mix de muchas soluciones las que nos da la solución real, ¿no? Yo creo que eh, con CERCA nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de esto en este proyecto que comentaba en la anterior respuesta, es decir, al final ha habido que paquetizar una serie de soluciones, pues esquema de civilización, logística optimizada y avanzada, esa logística que va a cambiar tanto en nuestras ciudades también en el futuro y al final todo ese mix, una, un marketplace multi categoría, por ejemplo, en este caso, con identidad eh, muy local, eh, ¿qué tecnología aplicamos para que todo eso funcione? Pues seguramente habrá una mezcla de todo, ¿no? O sea, geolocalización, habrá algo de realidad aumentada, habrá algo también de un sistema logístico avanzado que detrás tendrá un algoritmo que funcionará seguramente muy bien. Yo creo que hay que saber paquetizar y hacer mix eh, de soluciones que seguramente nos van a dar esas soluciones definitivas, ¿no? Pues yo creo que una apuesta clara y decidida por parte de la Administración Pública. Yo creo que sí que tiene que haber, de alguna forma, eh, proyectos que se vean y que empiecen a traccionar dentro de lo que es nuestro ecosistema local, ¿no? que podamos ver en nuestras ciudades, en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, no lo sé, en pueblos, ¿no? Ahora se está hablando tanto de la España vaciada. Bueno, ¿por qué no podemos testar aquí, a lo mejor, soluciones que tengan que ver pues, con esa, eh, ese vaciamiento de, de ciudades, de entornos como, por ejemplo, puede ser Teruel? Tenemos un banco de pruebas fantástico donde podemos testar muchas cosas, ¿no? porque no podemos testar modelos logísticos en una ciudad media como Zaragoza que al final nos va a dar la pauta de si esos modelos funcionan en otras ciudades que son fácilmente replicables, eh, ese modelo en otras ciudades de España. ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una apuesta decidida por parte de la administración pública que al final haga traccionar proyectos dentro de nuestro ecosistema local y que después sean replicables porque Zaragoza siempre ha sido, ha sido además una ciudad de, de pruebas, ¿no? por lo tanto yo creo que si aquí funcionan cosas las podremos llevar fuera, por lo tanto una apuesta decidida porque proyectos de, de, de la región pues